buscamos en google la palabra gtub el primer enlace encontrado nos lleva a la web buscada descargamos el instalador denominado uv monitor launcher En este ejemplo, instalamos la versión para el sistema operativo Windows. Descargamos la versión autoextraíble. Copiamos el fichero descargado en una carpeta elegida por el usuario. Ejecutamos el fichero autoextraíble haciendo doble clic. En el directorio descomprimido ejecutamos el fichero con extensión EXE. El instalador descargará la última versión disponible. Una vez descargada, ejecuta la aplicación. Se pueden cambiar las opciones del lanzador en Siguientes ejecuciones. cerramos la aplicación para volver a ejecutar hacemos doble clic de nuevo el instalador no detecta nuevas versiones y lanza la aplicación previamente descargada